Quien se va, canto ya así mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y que suelo de verdad Tic tac suena el reloj y recuerdo que no No te cabras a la No te cabras a la bambi Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve la música. Ella baila como nunca. Me ven y me preguntan Caro, dale otra nota de mi flow es caro. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Otro más por si sí sobrevive de casualidad. Está ahí? ¿Están en el altar. Saluda Cachucha ya dijo la frase y yo aquí perdiendo el tiempo. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. Dice padre, soy gay Lo dice León Zenoni Zenoni por D Bueno hijo mío, ¿qué te puedo decir? Hay que ser prudentes con las personas Que son así Que dicen que son Sal de mi directo Ma no, no, no! Ma no! Ma macaroni? With the chicken strips? Patrick! Mm. Patrick! El código El código El código El código El código Es emocionante ir en contra de lo que papi dice, ¿eh? ¿Qué? Bueno... Ahora que soy incursiano, atea Te veo de un modo totalmente nuevo ¿Cuál modo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Eres especial esos grandes ojos la pequeña gorrita ay bueno es sí, sí, distinto, sabes soy de sangre fría por naturaleza I'm waiting May I have to hug you oh. yeah, yeah, yeah hug hug hug hi what the fuck chocolate oh <muchas> tú, down de mierda, idiota. Solamente Perú es la mejor gastronomía. Pregúntale a los, a los extranjeros, hijo de perra. Tim Chucha dice México, México solamente tiene tacos, por eso nomás lo conocen esos idiotas. A nosotros nos conocen por el ceviche, lo no hemos saltado, la causa, la papa rellena. ¡Ah, la mierda por variedad de comida, huevonazo! madre usted que es tu vieja imbécil, Me dónde a tirarte el culo! Spray jabón líquido y spray antitranspirante huele tan a hombre hombre que van a querer estudiar tu masculinidad. Es por eso que contraté un doble para este comercial ¡Oh! y conseguí otro para huir y otro como apoyo emocional. Tú puedes. Manolo, eh, yeah, hello. soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Quién? Tu ano. ¿Qué ano? Soy tu, ano? Ano. Soy tu ano, el culo tuyo. No, el de, de, de tu maldita madre ah. que te va arriba, tío, la gran puta. Hello. Manolo, hello. soy tu ano. Tu, caballero, ¿Te ¿podemos tener una charla entre usted y yo? Caballero, soy tu ano. Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted y yo. De ano a hombre. Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le pasa a usted conmigo. Soy tu culo. ¿Usted no sabe qué no lo se puede estar haciendo? Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. Un billing con más de seis picos. Soy tu culo. Eso parece tú. Eso parece tú un culo que. ¿Dónde La billetera, la billetera, oh, por Dios, esto tiene que ser mío. No, oh, por favor, no, no, no me digas que no tengo dinero, ¡Ah! soy pobre.